Hola, buenas tardes, soy Mariana Ale García Ruiz de Farmacias SR, soy técnico en farmacia y hoy estrenamos nuestro primer videoblog. Poco a poco os iré enseñando trucos de belleza, eh, consejos, tratamientos para tratar nuestra piel y sacarnos el mayor rendimiento. Hoy vamos a empezar con algo tan sencillo tan básico como es la limpieza, la limpieza diaria, la que se la tenemos que hacer por la mañana y por la noche. La mayoría de las personas no lo suelen hacer porque tenemos muy poco tiempo al día entonces pues claro, como nos va faltando nos va faltando, lo vamos dejando y no llegamos nunca a hacer nuestro tratamiento como lo tenemos que hacer pues eso tiene que terminar tenemos que intentar sacar esos dos minutos al día que sé que es difícil, pero lo tenemos que sacar para poder tratarnos bien nuestra piel y que nuestras cremas a la hora de aplicarnos se nos vaya absorbiendo mucho, muchísimo mejor ¿vale? primero vamos a empezar con las pieles grasas las pieles grasas necesitan muchísima limpieza muchísima constancia porque son pieles que están, tienen el poro muy sucio, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, una piel grasa, ¿vale? Eh, cogemos una sartén, la frimos algo y luego a la hora de lavarla solamente la metemos bajo el grifo, no le aplicamos ningún lavavajilla. ¿cómo se queda? Pues una piel grasa es exactamente igual, si solamente la lavamos con agua, pues a la hora de aplicarnos alguna crema o a la hora de aplicarnos algún tratamiento, las cremas no se van a absorber y no van a ser el efecto que realmente deberían de hacerse ¿vale? Vamos a empezar con el gel limpiador de Avene Este gel es muy conocido por todo el mundo porque es un gel muy recomendado por dermatólogos elimina muy bien el exceso de, de sebo de la piel Este a la hora de aplicarlo ¿no? tiene que ser una pequeña cantidad con la piel previamente humedecida repartiéndolo por todo el rostro eh, No se puede estar en el contorno de ojo ¿vale? porque puede irritar y a la hora de retirarlo lo retiraremos con abundante agua el segundo producto que tenemos es el limpiador purificante para pieles mixtas y grasa. Es un gel que aparte de eliminar el exceso de grasa, aparte nos va a quitar las impurezas que obstruye el poro. Se aplica de la misma forma que aplicamos el gel anterior. ¿vale? Luego tenemos la, los tónicos. Los tónicos es muy importante que también lo hagamos. Es el paso número 2 de la limpieza. Eh, termina de completar el paso número uno. Aunque creáis que no, cuando cogáis el algodón y os lo echéis, veréis cómo salen impurezas y cómo sale el algodón sucio de restos de maquillaje o de la, misma, de la misma suciedad que tiene el poro. En este caso he cogido dos igual que las marcas anteriores, el de Avene y el de Sencil. El de Avene, aparte, quitarnos el exceso de grasa, también nos va a eliminar el, el pequeño resto de maquillaje que nos haya quedado del producto número uno, que son los geles limpiadores incluidos los Waterproof. Este lo aplicaremos con un disco de maquillante, echaremos un poquito de este producto y nos lo repartiremos bien por todo el rostro. Y luego tenemos la loción purificante de Sensi. Esta parte de eliminar el exceso de sebo, igual que el producto anterior, aparte reduce el poro. Muchas veces las personas que tienen la piel grasa tienen el poro muy dilatado. Entonces aplicando en este producto nos va a ayudar a reducir un poquito el tamaño del poro. Yo, fuera aparte, ya también con un poco de consejo a nivel personal, os recomiendo que después echéis el agua termal de ADN. Las pieles grasas son pieles que normalmente suelen estar irritadas, enrojecidas muchas veces por los tratamientos que solemos utilizar. Pues esto nos va a ayudar a calmarnos la piel. ¿vale? Nos la echaremos una vez que ya hayamos hecho el paso número uno y el paso número dos, nos la pulverizaremos por todo el rostro y no la dejaremos secar. ¿vale? No la tocamos ni nada, ya luego nos echaremos nuestra crema correspondiente. Ahora vamos con las pieles normales. Las pieles normales muchas veces no se suelen tratar porque tienen una piel estupenda y maravillosa, pero también necesitan eh, limpiar bien la piel para que cuando nos echemos nuestra crema, nuestro tratamiento, nuestro serum, se asuelva mucho mejor. Yo he elegido en este caso el agua, la, la, bueno, en este caso he elegido la espuma limpiadora de caudalí A simple vista es líquido, luego cuando nos la apliquemos en la mano, se transforma en una espuma. Esta espuma nos va a retirar muy bien el resto de maquillaje, es un agua muy suave y eh, nos va a dar una sensación muy agradable de, de bienestar, de frescor en la piel. Esta no la podemos aplicar en todos los rostros, con la piel también previamente un poco humedecida También he elegido, en este caso, la Moon Limpiadora. Esta mousse es muy agradable a, a, al tacto y evidentemente al olor. Tiene eh, un extracto de bambú y mimosa que aparte ayuda a la regeneración celular. Esta nos va a ayudar también incluso en las pieles sensibles, nos va a dar una sensación de confort en la piel. Y luego también tenemos el tónico, he elegido el tónico de caudalí. este es altamente concentrado en vinolegure, esta también nos va a ayudar a hidratar un poco la piel. ¿Vale? No significa de que después no tengamos que echar en nuestro tratamiento de hidratación, sino que simplemente no nos va a resecar tanto como a lo mejor otro tipo de productos para pieles grasas. ¿no? Y después tenemos un producto que es un producto muy completo, que es el de las aguas micelares. Aguas micelares hay muchas. Yo he elegido esta de Sensely Las aguas micelares, pues bueno, son productos que son muy completos, un 3 en 1, porque cada vez que desmaquilla, tonifica. Y también sirve para desmaquillar los ojos. Esta se aplica con la ayuda de un tisú, ¿vale? Un disco desmaquillante. Echaremos un poquito de cantidad de este. Y nos lo aplicaremos bien por todo el rostro, ¿vale? Dándonos suaves masajes circulares. Siempre en sentido ascendente. Mañana y noche también, igual que todos los productos, ¿vale? Y luego empezaremos con las pieles secas. Las pieles secas yo he elegido este... Esta leche de desmaquillante de caudalí eh, también es concentrada en minolegure. Nos va a ayudar también a, hidratar, a hidratarnos la piel. Y eh, aparte también de lo que tiene, que de la hidratación es la sensación de confort que nos deja en la piel. Eh, nos la aplicaremos con la ayuda de un o un disco de maquillante eh, repartiéndolo bien por todo el rostro. Yo también he elegido en este caso Sensili, ¿vale? Porque eh, tenemos la crema limpiadora de Sensili que aparte eh, es regenerante, también porque lleva el extracto de bambú y mimosa igual que el producto anterior. Y nos va a dejar también un poco de hidratación en la piel al ser una crema. Esas pieles tan secas que muchas veces con la simple crema hidratante no se quedan bien, pues vamos a empezar a hidratarlas desde el primer paso que es la limpieza. Y por último tenemos el tónico eh, de Sensi, es una es un tónico hidronutritivo, también lleva el extracto de bambú y mimosa, con otros productos que ya habíamos comentado, ¿vale? Nos lo echaremos con la ayuda de un disco desmaquillante, repartiéndonos bien por todo el cutie. Este es un poco todos los productos que, que bueno, que os he querido enseñar. Tenemos muchos más, pero de que las marcas que más o menos nosotros trabajamos, estos son los mejores que hay para, para cada tipo de piel. Y hasta aquí lo que es la limpieza diaria. Ya en el próximo videoblog os voy a enseñar dos pasos, ¿vale? Uno de ellos va a ser eh, cómo se tiene que limpiar... La piel, las personas que tienen las pieles muy reáceas, hipersensibles, con cuperosis, necesitan un tipo de tratamiento diferente al que hoy os he mostrado. Y también os enseñaré cómo se tienen que hacer las limpiezas semanales. Son muy importantes y no solemos hacerlas, pero son tan importantes como estas, como las diarias. Hasta aquí todo, espero que os haya gustado nuestro primer videoblog y si tenéis alguna duda podéis dirigir a nuestro blog. Eh, ahí nos, os atenderemos muy gustosamente. Muchas gracias y hasta el próximo video. Blog.